Hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio sobre desarrollo de aplicaciones móviles. En el capítulo de hoy vamos a ver cómo proteger los datos de nuestros usuarios utilizando un lector de huellas digitales. Si les interesa aprender con ejemplos de aplicaciones reales y tutoriales, no se olviden de suscribirse y activar la campanita para saber cuándo sale un nuevo video. Ya estamos acá con nuestra aplicación de Spend Spendometer. La idea es poder agregarle algún tipo de seguridad local, es decir, que no dependa de la red. Y para eso lo que vamos a hacer es tratar de usar el lector biométrico del celular para determinar si podemos agregar o no un gasto. Podríamos usarlo también para validar el login, es decir, una vez que hicimos un login por Google, podríamos, la segunda vez que entramos a la aplicación, pedirle que valide su identidad con el lector biométrico y de esa forma proteger toda la aplicación pero por una cuestión de tiempo y de ilustrar el ejemplo vamos a hacerlo solamente en un lugar es probable que un poco más adelante lo haga también para la parte de login pero eso lo voy a hacer offline y lo voy a dejar directamente en el repositorio de GitHub como en esta oportunidad vamos a depender de un hardware muy específico como va a ser el lector de huellas digitales de mi teléfono lo voy a estar haciendo todo sobre un teléfono real acá estoy corriendo en la aplicación Visor, que les dejo el link en la descripción es, si desarrollan mucho en Android es muy útil tenerla es muy barata tener la licencia yo tengo una licencia creo que es anual son como 2 dólares por año, una cosa muy económica y nos permite no solamente usar nuestro teléfono como una ventanita sino que además nos permite compartir nuestro emulador para que ingresen desde afuera a mirar lo que estamos haciendo. Por lo tanto, podemos hacer demos interactivas con gente que no está en el mismo lugar físico que nosotros. Vamos a loguearnos a la aplicación y en este caso en lo que queremos trabajar es que cuando le damos a agregar, queremos que el botón de agregar expensas no nos deje agregar, si no validamos primero nuestra identidad mediante la huella digital. Voy a utilizar solamente huella digital porque es lo que mi teléfono soporta, pero vamos a ver que la librería que utilizamos también soporta otros métodos de autenticación biométrica como puede ser por detección de caras si tenemos un iPhone o lector de iris, creo que también solo está disponible en iPhone. La detección de cara depende mucho del modelo de teléfono. Si tenemos uno de gama alta, algún más o menos moderno, seguramente también tendríamos disponible esa, esa característica. Para empezar a trabajar con este tipo de autenticación, lo que vamos a hacer es ir a nuestro pavspec.yaml y agregar una nueva librería que se llama localout, que va por la versión 0.6.0 o 0.1 creo que es. Le damos a packages get y una vez que tenemos instalado eso, podemos ir a nuestra pantalla de agregar expensa, que es addpage.dart vamos a cerrar las demás que no nos interesa y vamos a buscar cuál es el botón que presionamos cuando queremos agregar la expensa que vendría a ser este botón y cuando hacemos un onPress lo que vemos es que estamos utilizando nuestro provider para obtener nuestro repositorio y si las validaciones eran correctas llamábamos a agregar en la base de datos y luego llamábamos a el controller.reverse para ejecutar la animación en reversa. Vamos a un poquito más chiquito el número, ¿sí? Entonces con eso se genera la animación en reversa y se agregan el gasto de los 5 dólares que, o 5 algo a nuestra lista de shop. Lo que vamos a hacer ahora es por un lado, ir al principio y vamos a importar nuestro paquete de localout y vamos a importar el localout.dart. Para poder utilizar localout, lo que tenemos que hacer es configurar nuestro dispositivo para que tenga los permisos necesarios. En este caso, vamos a ir a nuestra carpeta de Android y buscar nuestro manifest y vamos a agregar el permiso para utilizar el lector de huellas digitales. Los permisos exactos y cómo setearlos tanto en Android como iOS los pueden encontrar en la documentación oficial de la librería que se las voy a dejar en la descripción. Acá delante de nuestra aplicación vamos a decirle que usamos un permiso y este se llama android.permissions.usefingerprint. Con esto le vamos a decir a nuestro teléfono que esta aplicación va a utilizar el lector de huellas digitales. Como estamos modificando algo de la parte nativa, vamos a tener que detener la aplicación y volver a ejecutarla. Ahora que nuevamente está corriendo la aplicación, sí podemos volver a nuestro callback y tratar de agregar una validación por medio de huellas digitales. Nuevamente eso era en este método, on press del botón Add Expenses. Y lo primero que tendríamos que hacer es determinar si existe la posibilidad o no de utilizar un lector de huella digital. Lo que vamos a necesitar es en nuestra clase primero tener dentro de nuestro estado un objeto especial para poder consultarle sobre el lector de huellas digitales que se llama local authentication y este objeto lo vamos a crear en nuestro init state como venimos haciendo con todas las cosas que necesitamos para la lógica no recibe ningún parámetro y esto nos devuelve un objeto nada más también vamos a necesitar un booleano que nos diga si tenemos alguna posibilidad de usar una autenticación biométrica is biometric available y vamos a empezar diciendo que no está disponible porque no lo sabemos entonces nuestro default va a ser que no luego sobre local out podemos chequear con CanCheck Biometrics. Esto es un mensaje que le mandamos a la parte nativa y que va a validar si efectivamente tenemos o no soporte en el teléfono de lectores biométricos y además si están configurados o no de manera de que si no están activos no tampoco los podemos usar. Por ejemplo, si nadie se tiene una huella digital en el teléfono. Esto nos va a devolver un future. Entonces vamos a decir que cuando se resuelve este future, vamos a guardar ese valor en nuestra variable available. a su vez vamos a agregar un llamado a state de manera de poder redibujar la interfaz en base a esta variable de available. vamos entonces con este booleano a buscar nuestro botón add expenses. lo que vamos a hacer es tomar este texto que está dentro del botón y lo vamos a poner en una fila, y vamos a agregar al final del texto, vamos a preguntar si tenemos capacidad de leer datos biométricos, es un poquito más abajo acá. Lo que vamos a hacer es poner un icono con el dibujito de la huella digital. Si salvamos ahora no lo vamos a ver. Lo único que vemos es que nuestra fila se fue hacia la izquierda, no está centrada. Por lo tanto, vamos a decirle primero que vamos a decirle que se centre para tener el mismo resultado y lo que sí vamos a tener que hacer es un full restart para que se vuelva a ejecutar el método initState de este StatefulWidget y se inicialice la variable isBiometricAvailable. Vamos a ver qué pasa ahora cuando apretamos el símbolo más. Vemos que se muestra el botón y aparece el icono de la huella digital. Vamos a corregir un poco el color. Y vamos a darle un size un poquito más grande para que se vea con más claridad. Ahora sí, ahí tenemos nuestro Add Expenses y nos muestra que vamos a necesitar utilizar una huella digital. No sé si es el mejor diseño, no sé si es lo que más nos conviene. Es lo que nos va a funcionar por ahora y en el futuro lo podemos mejorar. Vamos entonces a tomar este código que es el que salva y cierra la aplicación. Vamos a generar bien abajo en la clase un método que se llame Save and Back que justamente haga el save y el back y vamos a necesitar pasarle el database que esto va a ser un expense repository y acá vamos a preguntar que si is biometric available vamos a hacer una cosa y en caso contrario vamos a llamar a este método save and back y le vamos a pasar la base de datos de esta manera si ahora salvamos y queremos seleccionar un valor y le damos al botón de agregar no hace nada porque está esperando en el, la parte del if donde todavía no implementamos lo que queremos ahora es decirle a nuestra librería de local out que queremos que el usuario se autentique con su huella digital para eso lo que vamos a decir vamos a preguntar si el usuario se autenticó y para eso tenemos que llamar dentro de localout un método que se llame authenticate with biometrics. Este método devuelve un future, por lo tanto deberíamos hacer una wait para esperar que se resuelva eso, pero para poder eso vamos a tener que hacer el callback asincrónico y de esa manera va a funcionar todo. Acá le debemos pasar cuál es la razón para que el usuario sepa por qué le estamos pidiendo esto y le vamos a decir Please identify yourself por decir algo, identifíquese usted mismo, no sé si tiene ni siquiera sentido lo vamos a dejar ahí por ahora y después vamos a preguntar que si se autenticó correctamente nuevamente vamos a llamar al método save and back y en caso contrario vamos a usar este mismo show dialog que tenemos antes y vamos a decirle al usuario you need to identify yourself vamos a reiniciar y vamos a ver qué pasa vamos a ir a la pantalla de agregar Vamos a apretar Agregar y como no seleccioné categoría me pide eso, lo cual está bien. Vamos a seleccionar Alcohol 5 y vamos a apretar el botón de Agregar. Como ven acá me tiro un error y si no me acuerdo mal me faltó hacer un cambio. Me está diciendo que yo necesito una Fragment Activity y si voy a ver el código que me generó cuando yo creé la aplicación... Debería estar acá dentro de Kotlin. Busco mi main activity. Mi main activity es una Flutter activity. Y la Flutter activity es un area de activity directamente. Pero existe una Flutter Fragment activity que podemos utilizar. Y para eso vamos a tener que importarla. Y nuevamente como cambiamos la parte nativa, tenemos que hacer un stop de la aplicación y volverla a ejecutar. Este cambio está explicado en la documentación. A mí en algún momento se me pasó cuando estaba grabando el video y por eso no lo hice antes. Ahora sí, vamos a ir a agregar un gasto. Nuevamente vamos a decir que son 5 en alcohol. Vamos a presionar el botón de Add Expenses y me aparece un diálogo, una especie de botón Sheet. Donde me dice que me tengo que autenticar con Huella Digital y que presione el sensor y me da el mensaje que yo le haya pasado luego me aparece el dibujito de la huella digital y tengo la opción de cancelarlo si lo cancelo la librería devuelve falso por lo tanto veo el diálogo de que me tengo que identificar ahora si yo presiono mi dedo contra el lector de huellas digitales que viene con el teléfono ahí por ejemplo no me reconoció y vean que me hace todas las animaciones. En este caso, lo que está usando la librería por detrás, en Android al menos, es la nueva API de Fingerprint que utiliza un diálogo nativo. Hasta la API 28 más o menos, uno tenía una clase llamada Fingerprint, donde podía implementar todo a mano y hacer sus Custom Views. A partir de API 29, eso ya no existe más la idea es que se, se hizo un deprecate de esa API y se creó una nueva API de Biometrics la idea es que como hay tanta diferencia entre cómo implementan la cuestión de hardware los, los distintos vendedores de teléfonos la idea es unificarle al programador las llamadas y de esta manera la interfaz sea consistente no importa en qué sistema pero no importa de quién sea el teléfono, tenemos una interfaz común en la cual el usuario pueda confiar, porque si el usuario no confía en que realmente esta pantalla me está pidiendo el lector biométrico por buenas razones, es, podemos llegar a tener un problema que la gente no quiere usar estas características pensando que es una trampa o cualquier cosa paranoica que se nos pueda ocurrir. Vamos entonces ahora sí a tratar de autenticar con la huella digital y ahí como pueden ver autenticó correctamente, salvó porque acá veo los 5 de las expensas y se me cerró con la animación en reversa, esto de que tenga una pantalla común siempre tiene sus ventajas y desventajas, si quisiéramos hacer esto en el login puede que no, no quede tan bien porque lo que tendríamos que hacer es poner un botón y cuando apretamos el botón recién ahí mostrar la pantalla de, de, de biometrics y puede ser no lo, no lo mejor que podemos hacer por lo tanto puede ser que no nos quede tan linda nuestra pantalla de login utilizando este método específico. Este Authenticate with Biometrics soporta otro tipo de, de parámetros. Si no queremos el recuadro de error por defecto cuando haya un error, por ejemplo, que no se pudo autenticar o que el sistema operativo falló o cualquier otro error, nos va a mostrar un diálogo nativo por defecto. Si queremos evitar eso podemos pasar use error diálogos en falso con lo cual tendríamos que hacer un try catch de esta función y ver bien cuál fue el error que sucedió para tratar de mostrarle al usuario qué fue lo que pasó y actuar en consecuencia adicionalmente al método que usamos acá para saber si el cancheck biometrics localout tiene otro método que nos permite saber qué tipos de biometrics existen mediante este biometric type y como podemos ver soporta detección de caras, huellas digitales y lector de iris. Obviamente esto no lo soporta en todas las plataformas. En Android creo soporta solo fingerprint por ahora y face y iris en iOS. Por lo tanto, si, tenemos, si, querés, si queremos hacer estos chequeos, por ahí tenemos que hacer algunas validaciones de dónde estamos corriendo. Y todo esto, por supuesto, todavía no anda en Flutter for Web. Por lo tanto, conviene mantenerlo simple. Y con el lector de huellas digitales ya pudimos proteger por lo menos nuestra aplicación. Desde el punto de vista de los errores que se pueden dar, podemos venir y chequear Out Strings, no, Error Codes. Y estos son los errores que se pueden dar. Por ejemplo. Passcode Not Set es, por ejemplo, si no está seteado ningún password de ningún tipo en el dispositivo. Not Enrolled significa que no está configurado el fingerprint, es decir, tenemos un lector de fingerprint, pero no está configurado. Si nos dice Not Available, significa que hicimos la llamada, pero no tenemos acceso al lector de huella digital, es decir, el teléfono no lo soporta. Eso es lo que intentamos verificar antes con el CAM Biometrics. Errores varios por si explotó algo en el sistema operativo. Locked out es porque si tratamos de autenticar muchas veces con la huella digital y le erramos muchas veces, el dispositivo suele bloquear el acceso al hardware para protegerse de, fuerza, de hacks por fuerza bruta. Entonces nos va a bloquear el teléfono. Y tenemos uno permanente donde aparentemente hay posibilidad de que se nos bloquee el teléfono. ...y haya que desbloquearlo con algún método del sistema operativo. Pero esos son básicamente todos los errores que pueden ocurrir... ...cuando llamamos a este método de Authenticate with biometrics ...dentro de nuestra app page. ¿sí? Acá estaría bueno tener un try-catch. Para nuestro ejemplo no hace, no hace mucha diferencia. Así que bueno gente, espero que les haya gustado. Espero que les sirva. Si están haciendo aplicaciones donde se maneje información sensible del usuario... ...es una muy buena técnica... Para proteger esos datos de manera simple y con muy pocas líneas de código, no debería traer ninguna complicación ni agregar ninguna complejidad a la lógica ni al usuario en el uso diario. Y aparte yo estoy seguro que cualquier usuario más o menos avanzado se los va a agradecer. No se olviden de suscribirse, activar campanita y dejarme cualquier duda o comentario que tengan en la descripción. Sin, sin nada más que agregar. Me despido hasta la semana que viene.